Miley Kirus se suma a RuPaul's Drag Race. La cantante y actriz será la jueza invitada en el estreno de la temporada 11 del popular reality show de Transformistas. Yo me estoy volviendo loca, anunció en sus redes. Míralo en la nota. ¿Te estás volviendo loco? Porque yo me estoy volviendo loca. Así anunció Miley Kirus en sus redes sociales la incorporación a la nueva temporada de RuPaul's Drag Race, popular reality show estadounidense de transformistas. Kirus observará a las 15 drag queens que compiten por la corona en su primer reto del reality de talentos, crear trajes a partir de materiales que pertenecen a las estrellas anteriores del show, La intérprete de Eurekin Ball se une a Michelle Visage, Carson Kressley y Ros Mathews en el panel de jueces del reality, que estrenará su temporada número 11 el 28 de febrero a través de VH1. Miley Kirus llega al programa luego de que Lady Gaga y Christina Aguilera fueran las primeras juezas invitadas de las temporadas 9 y 10 respectivamente. El elenco de la temporada 11 de Rupauls Drag Race cuenta con el mayor número de participantes de su historia, compitiendo por el título de Americas Drag Superstar. Miley Kirus se suma a Rupauls Drag Race.